Senador Bernal. Gracias, presidente. Eh, voy a hacer un pequeño recorrido histórico de lo que ha sido la comisión especial sobre demografía en en este Senado. Eh, yo me incorporé en esta doceava legislatura, pero, por lo visto, en la once también hubo, hubo una comisión sobre este tema. Entonces, eh, quería recordar que en esta comisión hemos empezado en un primer tramo escuchando a personas del mundo académico, del mundo social y del mundo sindical, que nos han dado unas orientaciones teóricas. Y Una vez realizada esta labor de escucha y de reflexión, hemos acudido a visitar territorios de zonas despobladas. Hemos estado en Cuenca, en Teruel, en Soria y en Guadalajara. Eh, el acuerdo que se tomó en esta comisión fue el de que cada organización, que cada grupo político hiciese un documento político o un documento que sirviese para hacer el informe, que luego se unificaría entre todos esos documentos y sería un documento general, desde nuestro grupo parlamentario de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, en cuanto se nos encomendó esa misión, realizamos ese, esa propuesta de informe. Creo que fuimos los primeros en presentarlo al portavoz del Partido Popular aquí en, en esta comisión y eh, hemos estado esperando. En cada reunión de la mesa y portavoces se nos decía que se iba a aportar ese documento eh, con las aportaciones comunes para que lo aprobásemos en toda la comisión. Entonces, sí que llega el momento en el que queremos preguntarle al Partido Socialista de cuál ha sido el criterio para elegir presentar esta moción en este momento, porque consideramos que como estrategia política dejar en evidencia la parálisis del Partido Popular respecto a este tema pues ha estado muy bien, pero también queremos recordarles que en, el, en otras organizaciones políticas y especialmente en nuestro grupo parlamentario hemos estado trabajando y esperando específicamente a ese informe y Nos hemos encontrado con que han presentado ustedes esta moción sin avisar y, y sorprendentemente, pues, que creemos que, que ha sido un poquito descortés con el trabajo que hemos hecho en, en otros grupos políticos. Eh, respecto a la parálisis del Partido Popular, pues, queremos recordarles que ustedes nombraron una comisionada respecto a este tema. Que, Empezó a trabajar en enero del 2017 con esta responsabilidad, que sería equiparable a la de un subsecretario de Estado, con todos los recursos que, que tiene a su disposición, y que su actividad oficial en estos dos años pues, ha sido eh, eh, hacer tres reuniones con el comité que debe de elaborar esta estrategia y realizar o acudir a, a 20 jornadas, en total 28 actos de, declarados en el año 2017. En el año 2018 tenemos constancia de que ha participado en tres acciones. Entonces, queríamos preguntarle a, a los señorías del Partido Popular eh, ¿qué, qué tareas concretas ha realizado esta comisionada eh, en, en, este, en este año y medio. ¿Es la responsable de la parálisis que, que se está sufriendo en este tema ahora mismo en esta comisión? ¿Va a asumir alguna responsabilidad por la parálisis que tiene el abordaje de este tema? Y queremos recordar también, como han hecho otras compañeras y compañeros, en esta en, aquí en el Senado hay, o por lo menos a nuestra disposición, hemos tenido ya un informe de la Comisión Especial del Senado del año 2015, un informe también de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se titula Población y Despoblación de 2016, la creación de esta comisión especial, el dictamen del Comité de las Regiones de Europa del año 2017, el informe del Consejo Económico y Social del año 2018, mundo rural, vertebración social y económica. Y estamos de acuerdo, tanto con el portavoz del Partido Socialista, sobre que ya hay demasiada literatura, hay demasiada retórica. Estamos de acuerdo con el portavoz de Esquerra Republicana, con el del PDCAT y con el del PNV. Yo vengo de la tradición marxista, señorías. Entonces, eh, quería recordarles también la onceava tesis de Marx sobre Fawberbach, que dice que los filósofos ya han interpretado el mundo y de lo que trata es de transformarlo. Entonces, señorías, ¿cuándo vamos a empezar la acción? cuándo vamos a empezar a transformar el mundo porque ya es necesario empezar a hacer cosas y dejar de teorizar. Tenemos que empezar a ofrecerles respuestas a las personas que viven en las zonas despobladas y ya vale de tanto diagnóstico porque estamos sobrediagnosticados. Creemos que es importantísimo que se tenga en cuenta pues, la Ley 45-2007, que es una ley hecha específicamente para resolver esta situación. Y concretamos, pues, en las medidas que, que hemos destacado antes, sobre todo, vertebrar el territorio con infraestructuras, romper con la brecha digital, ser capaces de ofrecer servicios públicos en aquellos lugares donde hay personas que, por, su, por la cantidad o por la densidad de población, se considera que, que van desapareciendo y se considera que no es rentable mantener esos servicios públicos. Voy a terminando, señoría. Eh, sí, termino, señor presidente. Y queríamos recordar también pues, que hay que generar, sobre todo, las condiciones adecuadas de vida para que las personas se puedan quedar en su territorio. Y esto significa intervenir sistémicamente en todas las comunidades rurales. Muchas gracias.